¿Qué pasa, amiguitos? Eh, ¿Cómo se va el tema de Ion 7.0? ¿Estáis jugando a Ion 7.0? ¿En qué servidor estáis jugando a Ion 7.0? Recordar que yo anuncié, bueno, anuncié, eh, os mostré que yo estoy jugando a Ion 7.0 en el servidor ruso, el Russian server de Games Hace poco salió la versión de Fireforge Ion 7.0 y muchos. Muchos amiguitos, polluelos, usuarios, jugadores nuevos y no tan nuevos. Me hacéis la misma pregunta. Me hacéis la pregunta. Una de ellas es Killer. ¿Cómo se pone el juego en el español? Y otra pregunta es... Killer. No encuentro el juego en español. Bueno, eh... Yo quiero que os quede claro una cosita que ya anuncié tanto yo como los amigos de Gameforge en sus notas del parche. No existe Ion 7.0 en español. Gameforge suprimió el idioma español, el idioma italiano y el idioma polaco de sus futuros idiomas. Eh, digamos, Updates Es decir, a partir De la 7.0 Ya no existe Traducción oficial De la 7.0 También comenté Que aunque no vayan a traducir la 7.0 No quiere decir que eh, El juego mm, O mapeado un material De eh, versiones anteriores eh, si van a conservar en español o no, han borrado el idioma español, italiano y polaco de ION 7.0. De ION, de ION, de ION, de ION, han quitado ese otro idioma. ¿Qué pasa? Que al no existir unos archivos en español para la versión actual de la 7.0, no se puede traducir. Ninguna versión de ION 7.0 Ya juegues en el ruso Ya juegues en Gameforge Y cuando ya vayas a jugar en ION AMERICA Bien ¿Qué fue lo que yo os aconsejé? Yo aconsejé dos cosas Primero no tocar Gameforge ni con un palo Por muchísimas ganas que tengas de jugar o probar el Painter os aconsejé probar la 7.0 que estaba antes que salir en Gameforge en el servidor ruso. Es muy fácil de registrarse y es muy fácil de instalar. Aunque el servidor esté ruso y la quest estén en ruso, la interfaz, el menú, la skill están en inglés y ahora que ha salido en Gameforge, en la 7.0 podremos poner con los archivos de Gameforge. El ayón ruso en inglés. Mi consejo es ese. Yo aconseje eso y es lo que yo estoy haciendo. No tocar, no tocar ni con un palo que me forje después del sablazo. Y tocar a los huevos que no ha hecho a nosotros los hispanohablantes. Aparte del Gold Pack. Que visto que ha endurecido alguna cosita de Gold Pack. Y bueno, endurecido. Que ha, digamos, mejorado las condiciones a los usuarios de Gold Pack. Y otra cosa que os aconsejé, eso de no tocar un palo con me Forge Iros a jugar al, al servidor ruso Para probar la 7.0 O probar el Painter Que quería probar el Painter Y eh, no en ruso pues probarlo en el Dot Ion Y mi otro consejo es que os esperéis al Ion 7.0 De la versión NA De la versión americana De la versión de NFC Tal vez Tal vez y por un pequeño supuesto, rezándole a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Santana que está aquí de mi pueblo, y poniendo tropecientas velas de colorines en, en, ahí afuera en mi, en mi terraza. Tal vez hay un américa viendo que Gameforge ha quitado el idioma español, ellos puedan llegar a ponerlo en su juego, tal vez. No creo porque significaría tener que pagar a un grupo de traductores eh, para poner su juego actualmente eh, en capa caída, ponerlo a esta altura en español. Si son listos, si son listos, yo lo haría. Yo desembolsaría, pagaría a un cualquiera, traduceme esto, y lo pondría. ¿Por qué? Porque atraería a un gran público, a un gran grupo de jugadores, a Lion Enea. Y por otra parte, pues, ganaría un caché que atacara la pata abajo con la comunidad hispanohablante. Pero es lo que yo haría. Claro, eh, soñar es gratis, pero ya os digo, eh, no creáis que va a pasar eso en Lion America. Pero bueno, joder, tengo un picóp. He tenido que cortar el video dos ¿no? veces porque he tenido dudado ya dos otras veces y sigo con. Con picor. para Pero bueno, voy a, Me aguanto, soy duro. Eh... Lo que decía, que. Yo lo siento mucho. Muy a pesar mío. No a pesar de Fire Forge. Pero no existe idioma en español. Recordadlo. No me molesta que me preguntéis. No me molesta que me envíe email. De hecho, estoy recibiendo más email. Ahora que en todo mi año jugué de, de youtuber. No me molesta para nada Daros, eh, preguntaros eh, personalmente por email. Para nada. Pero por desgracia, vaya a obtener toda la misma respuesta. No existen archivos en español para traducir el actual Ion 7.0. Distinto es eh, que un grupo de desarmados y héroes incapaz de deciden traducirlo aún así no serían archivos oficiales y o pueden llegar a banear si alguien sacara una traducción no oficial de ION serían archivos no oficiales y o podrían banear de por vida del juego o lo digo, micro sube por eso lo siento mucho pero ION pasa a ser un juego en inglés, entre otros idiomas. Es lo que hay. ¿Que no gusta jugar juegos en inglés? O ir a otro juego. ¿Qué que os diga? O eso, o aprender inglés. O por lo menos lo básico. Yo he aprendido lo básico en inglés. Vamos, yo puedo mandar una conversación escrita perfectamente con, con alguien que hable inglés. Eh, fácil, no sé Pero en fin Es lo que hay, amiguitos eh, No queda otra que... Como yo digo Ajo y agua a joderse y aguantarse Y... Yo no... no, no, yo, no yo no jugaría en Gameforge No por hatearlo No porque odio... Es que no, no odio Gameforge Simplemente mmm, No están haciendo bien la cosa Y... Y yo no sé, yo no, yo no iría a comprar a una tienda que no trata bien a sus clientes. La masoca, ¿no? No sé, lo veo. Lo veo un poco la masoca, ¿no? Ir a comprar una tienda. Donde no trata bien a los clientes. Y encima, no, los precios mmm, son desorbitados. Lo veo un poco estúpido. No llamo estúpido a la gente que juega en Gamefroja, pero lo veo un poco tonto. Lo veo un poco... No sé, no lo veo. No lo veo. Pues bueno, amiguitos, haced lo que queráis, lo que veáis bien, bien por vuestro tema y demás. Eh... Y yo quiero mostrar antes de irme, a ver, mmm, ¿dónde está esto? El cambio que le he dado, bueno, a ver, quiero que me digáis vuestra opinión, ¿vale? Veamos, ¿dónde está esto? Ah, aquí. lo que me digáis vuestra opinión. Eh, tenemos nuevo logo del canal para este año 2019. que he hecho? He mezclado en el primer logo que teníamos en el canal, que era este. ¿O acordáis de otro primer logo de KSX de Game, Games? Mi primer logo que hice eh, ahí en plan patateo y rápido en Photoshop. He mezclado el anterior logo, bueno, mi primer logo con el actual logo que sería este. Y ha nacido el nuevo logo. Este. Un logo sencillo que mezcla mis dos ideas para, digamos, traer recuerdo mi primera idea de las alas. Eh, ahí tipo Harley o tipo y como queréis llamarlo, mi logo actual y arriba Killer Samus. ¿Por qué Killer Samus? Porque es mi He suprimido el Games. No quería decir que el canal vaya a dejar de llamarse aquí Kira Samus Games. Porque no puedo cambiarle el, el nombre. Pero. Kira Samus. Va a ser mi logo. Mi logo para formatos grandes. ¿Qué quiere decir mi logo para formato grande? ¿Qué quiere decir para pantallas? Para banner y demás. Para formato pequeñito. Como puede ser por ejemplo Discord, Twitch y demás. Va a seguir el logo. Pequeñito ¿vale? El circular. Porque es el logo. Digamos el formato pequeño. El... No me de también deciros que bueno eh, voy a intentar probar unos meses volver a darle caña al YouTube y subir el material que empecé a subir de primeras en el canal es decir mi canal se etiquetó como yo lo he dicho muchas veces o he llorado muchas veces sobre esto o he pedido opinión muchas veces sobre esto pero lo voy a probar a intentar vale Voy a intentar volver a darle otra oportunidad al canal. ¿Cómo va a ser eso? Pues bueno, eh, no sé cómo hacerlo. Tengo una idea, pero voy a, voy a intentar hacerlo. Subir juego como así antiguamente, Es decir, pasarme juegos, grabarlo y subirlo. Eh, lo malo de eso que me estoy acordando es que... Mm, hay algunos juegos que me gustaría subir Pero no puedo debido a, a que eh, Al grabarlo Mi ordenador no es un ordenador actual Es de 2009 Me lo compré con, me lo compré con ideas de que me dure mucho años Me está durando muchos años Y me vale perfectamente para edición de vídeo Para edición fotográfica, dibujo, grabación, jugar Pero hay algunos juegos Que a pesar de que me van muy bien jugándolo a la hora de grabarlo, el vídeo resultante de la grabación se ve mal, se ve como como saltitos y no me gusta. Por eso hay algún juego que me gustaría subir y no puedo por el tema ese. No sé cómo voy a hacerlo, pero me gustaría jugar Borderlands 2, eh, me encantaría para poder luego jugar 3, Deadlight, Mauliter, hay, hay muchos juegos que están regalando en la Epic playstores, O que me gustaría jugarlos. Eh, y demás. No sé cómo voy a hacerlo, ¿vale? Pero ya os digo, eh, tengo intención, aparte de que los directos serán todos en Twitch. Los directos serán en Twitch. También te me estoy planteando dejar Twitch un tiempo y darle caña a mi canal de dibujo. Eh, si sí, sería mi canal de dibujo en Twitch y mi sección gamer en YouTube eh, subiendo gameplay Pero bueno. Ya te glosaré eso de una alguna manera mejor. En fin. Si me a decir que okay, bueno. Gracias por haber visto el vídeo. Lo siento por la, la noticia de que no vaya a haber. un eh, Español 7.0. Por ahora. Pero lo que hay. acostumbraros a ser a la idea. Y cuanto antes os hagáis la idea. Menos vais a llorar y menos vais a lamentar. Haber jugado en Ramiforge. Sin más. Y como siempre digo. Soy Killer. Me despido. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós.